Retornamos con las informaciones y vamos a hablar de la situación del concejal suspendido Fabián Siñani. Recordemos que la concejala suplente de Fabián Siñani, hablamos de Isabel Colque, eh, había denunciado ya discriminación porque no se la habilitaba para que pueda asumir el cargo en lugar del señor Fabián Signani. Tras haber denunciado discriminación y también en reiteradas oportunidades solicitar su habilitación y al no haber una respuesta del consejo en la últimas horas, ha presentado un amparo constitucional contra el presidente del consejo, Pedro Suss. La concejala sostiene que existe discriminación al interior de Solvo y por eso se ha visto en la obligación de presentar este amparo. Vamos con la nota. Él es como presidente que está yendo el nombre porque han incumplido con mi posición de, de donde ya deberían posicionarme a mí, ¿no? Como nosotros ya hemos agotado cartas, notas, solicitudes, hemos pedido a través de las notas, hemos hecho llegar y no ha habido resultado hacia mi favor. La concejala suplente de Sol.bo, Isabel Colque, presentó un amparo constitucional, ya que a más de un mes esta no fue posesionada en reemplazo del concejal del mismo partido político, Fabián siñani quien es investigado por el caso Terza. Actualmente este se encuentra con detención domiciliaria. Siñani tiene prohibido acercarse a la alcaldía paseña. Ellos decían que la delegada de Sol.bo, que que había presentado una concejal, supuesta concejal, que tenían que posicionar ¿no? a la Cecilia Rita Bonadona en mí de mí. Es por eso que han tardado, porque ellos estaban esperando. Como le habían presentado la nota ante el Tribunal Departamental de la Paz, indicando que se posicione, a la que sea habilitada a la señora Cecilia Bonadona como concejal titular. La nota que habían presentado y la respuesta que no habían recibido ...rápidamente, pero ellos han recibido la respuesta. El amparo constitucional fue presentado... ...contra el presidente del consejo, Pedro Suss... ...y otra militante del partido Sol.bo, ...ya que de momento no existe una respuesta... ...del presidente de este consejo... ...para que Colque asuma el puesto de Fabián siñani No, ellos ya deberían analizar... ...porque lo único que ellos se han agarrado... ...que yo estaba, funcion estaba trabajando como funcionaria... ...pero yo, yo no estoy trabajando... ...como anteriormente yo les había indicado... ...que yo no estoy trabajando. Asimismo, Colque denunció que existe discriminación dentro de las filas del mismo partido político. El alcalde Revilla nunca dio una respuesta concreta a la concejala suplente. Eso sí ha sido, ha habido una discriminación hacia mi persona, que nunca no me, han, no me han tomado en cuenta, ni siquiera no me han comunicado, ni siquiera no me han mandado, última carta que hemos mandado, ni siquiera no me han comunicado porque ellos han dicho que llegue la respuesta de la Tribunal de Departamental La Paz. Vamos a ver qué ocurre con el caso Terza y, de hecho, estas irregularidades después del deslizamiento ocurrido en el relleno de Alpacoma. La Fiscalía no descarta solicitar una ampliación de las declaraciones de Luis Revilla precisamente sobre este tema. Sí, sí por el momento comenzamos en la etapa de investigación. Tenemos documentación que posteriormente lo vamos a, si es necesario, utilizar como prueba pero sí se tienen bastantes indicios del incumplimiento de deberes en primera instancia. ¿no? Con estas declaraciones, la Fiscalía no descarta convocar nuevamente al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que amplíe sus declaraciones por el caso Terza. Aparentemente existió incumplimiento de deberes de la autoridad de DIL. Si correspondiera, también se podría ampliar. Podría, podría declarar en el interior que se han recepcionado varias declaraciones y precisamente queremos saber este punto en específico. Eh, esperemos primeramente la respuesta a los requerimientos y en base a eso probablemente sea llamado nuevamente. Las declaraciones de al menos nueve personas ante la comisión de fiscales dieron mayores elementos para investigar a más personas. El proceso investigativo dura seis meses. Se han cursado las notificaciones, tenemos a las 14.30. A la concejal Cornejo y a las 15.30 al la concejal Silva. Eh, no se tiene ningún memorial de suspensión, eh, entendemos que se apersonarán a, precisamente al poder atestar su declaración. Esta jornada declaran dos concejales entre estos, Andrea Cornejo y Jorge Silva, ambos en calidad de testigos. Las declaraciones iniciarán a las 14.30.